Bueno, ¿y cómo es la sintaxis de una expresión lambda? Bueno, la estrella de la sintaxis es el operador lambda, que es la famosa flechita, ¿sí? El igual y el signo mayor que. No es robar, es reutilizar. Dijo, dijo nunca un programador. <ríe> el operador lambda, la famosa flechita, se utiliza para separar los parámetros de entrada de una expresión o bloque de sentencias, sí. Entonces tenemos a la izquierda de la flechita del operador lambda los parámetros de entrada. Si el método tiene tres parámetros de entrada, tres. Si tiene uno, uno. Si no tiene ninguno, paréntesis vacío. Pero siempre a la izquierda van los parámetros de entrada. Y a la derecha va o una instrucción sola, que eso es una expresión. Por ejemplo, acá está eh, recibe S, que S debe ser un objeto que tiene una propiedad age. Y lo que hace es aplicar una condición. Que fíjense la condición es puntual. Es si la edad es mayor a 12 y menor a 20, retorna true, de lo contrario, retorna false. Entonces, esta expresión lambda, Representa un método que recibe un objeto S y retorna bool. Y el cuerpo del método sería esto. age mayor a 12 y menor a 20. return, eso, ¿no? ¿Siempre tienen que retornar algo? No. Puede ser que hagan algo y no retornen nada también. Igual que un método. Es una forma mucho más corta describir de un método y no darle un nombre a ese método. Si le quisiéramos dar un nombre, tendríamos que guardar ese, esa expresión lambda en un delegado. Pero no tiene la declaración formal que tiene, por ejemplo, acá, saludar, ¿sí? Yo lo puedo llamar program.saludar y lo llamo desde cualquier lado. Y, además, su sintaxis es bastante más extensa. Ven, tienen las llaves. Eh, tiene un nombre, eh, tiene el tipo de retorno. ¿Eso significa que las expresiones lambda no son tipadas? Sí, son tipadas. El tipo lo, está, lo estamos definiendo con lo que recibe y con lo que retorna. O sea, el compilador sabe que esta expresión es un bool. Bien. Por ejemplo, dijimos, ¿no? A la izquierda del operador lambda, los parámetros de entrada, a la derecha, la expresión. Por ejemplo, este método, calcular potencia al cuadrado, que retorna un int y recibe un int y retorna ese número multiplicado por sí mismo, se puede escribir así. Recibo un número y voy a ese número por ese número. Eso significa que el parámetro de entrada, es este número y que el cuerpo de esa función anónima o método anónimo va a ser ese número multiplicado por sí mismo y va a retornar eso, que es un entero. ¿Alguien no lo ve? Este método acá arriba es esto de acá abajo. En vez de llamarse número, se le pone, se, le, le, se llama n. Es normal en expresiones lambda. Les va a sonar un poco, bueno, pero me venís diciendo que ponga todo descriptivo, que no sé qué. A veces está bueno poner descriptivo, pero cuando está demasiado claro, porque fíjense, es una sola línea de código. Entonces, vos sabés, acá está entrando un número y lo estás multiplicando, ¿no? No hay mucho que pensar, no hay muchas cosas más acá adentro. Entonces, se suele utilizar, se, se acostumbra a usar letras. Eh, salvo algunos casos donde conviene diferenciar. Tal vez recibe dos, tres parámetros y conviene darle un nombre a cada parámetro para que quede más claro. ¿Quién no, no está entendiendo? Yo, profe, no quiero entender que, en, en cómo podría ser útil el Lambda. Te ahorra código, te, te deja un código más conciso. Si lo usas bien, un código más limpio. Esto se utiliza mucho, sí, mucho, mucho. Veamos otro que es con un bloque de sentencias y dos parámetros de entrada. Cuando es un solo parámetro, yo me puedo ahorrar los paréntesis. Fíjense que acá no tiene los paréntesis. Cuando es ninguno o más de uno, sí o sí se los tengo que poner. Fíjense que acá... Recibe dos parámetros, nombre y apellido. Y sí o sí, los parámetros de entrada los tengo que marcar como que recibe dos. Y los tengo que, como si fuera lo mismo, pero me ahorro de poner los tipos de datos y un, básicamente eso. Tipo de retorno, el nombre del método. Es una forma de declarar métodos anónimos. ¿Y cómo lo re y ¿Cómo sabe el programa si es un, si devuelvo un int, un void y eso? Por, por el contenido de la expresión. Por ejemplo, acá estaba multiplicando dos enteros y en un entero por un entero, retorno un entero. Entonces, esto retorna un entero. En este caso, fíjense que el método saludar no retorna nada y recibe dos strings y tiene más de una línea de código. Entonces, cuando queramos hacer algo con más de una línea de código, se llama instrucción lambda y lo que cambia es que en vez de tener directamente una expresión sin llaves, tiene un bloque de sentencias con llaves. Acá recibe dos parámetros y con esos parámetros, bueno, acá está mal, justo el ejemplo está mal, pero sería bienvenido N a... Eh, Y después haría un console. Line. Y no está retornando nada acá. Acá está asignando este texto a una variable de tipo string y después está llamando a console Line. Está llamando a otro método. Pero no está retornando nada. Esta es una instrucción lambda. Es un lambda que tiene más de una instrucción en su cuerpo.